Mi familia llegó a Arcos de la Condesa en el año 1630. Actualmente estamos en el, un taller que data del 1800, pero es el tercer taller que, tenía, que tenemos aquí en Arcos de la Condesa. El anterior aún hay ruinas. Eh, mi familia era, antes era nómada, venía por, vino por el norte de España trabajando, hacían el horno, fundía las campanas de eh, tres o cuatro kilómetros a redondo o más. .y cuando tenían las campanas de una zona hechas, pues levantaban el horno y, y, y venían avanzando. .y en el 1630 llegamos aquí a Arcos de la Condesa. .pues las campanas eh, de la forma que nosotros las realizamos, eh, utilizamos eh, para, eh, fabricar, fabricamos moldes de barro. Cuando después fundimos. Eh, los moldes de barro están hechos en tres partes. Primero tienen una parte que se llama macho, que es la parte interior de la campana, que se va torneando en una terraja. Eh, encima de esa y su, superpuesta, sin que se pegue, hacemos otro molde que le llaman eh, camisa, que es donde vamos a hacer toda la... vamos a hacer la campana como va a quedar realizada en bronce, pero la hacemos en barro y cera, con toda la ornamentación que lleve. Eh, ...los dibujos, las cruces, la, las letras, las inscripciones ...y superpuesto encima de eso pues hacemos otro molde... ...que le llaman la capa... ...una vez que los tenemos realizados separamos los tres moldes... Lo, ...y ponemos el primero y el último, o sea ponemos el macho y la capa... ...no ponemos la camisa que es el hueco que nos queda a llenar de bronce... Una vez que tenemos los moldes hechos y, y ya, con, con, con la camisa quitada, se lleva para el horno. Pues aquí tenemos el horno donde fundimos. Este horno pues, consta de dos partes. Hay una parte de detrás donde se echa la leña y esta parte adelante delante que es el crisol. Aquí es donde metemos los metales que, que fundimos. Nosotros eh, eh, hacemos la aleación, una, una aleación de cobre y estaño ...con un estaño y una pureza de un 98% para hacer el bronce... ...hacemos nuestra propia aleación y, y es la que llevan usando mi familia desde hace 400 años".